Pues enviamos un caluroso saludo de parte de nuestros de, de, de de amigos. Así es, Elida. Y Rafael Cavazos. Así es. Pues estamos aquí disfrutando de es, un día fresco. De este bello día tan fresco. Así es. Muy fresco. Y salimos a dar un, un, un paseo eh, a caminar y estamos viendo, ¿verdad? Este pues los adornos los arbolitos de navidad, todo, todo está muy bonito en esta temporada, es muy bonito, todos los arreglos que se hacen, eh, todo el ambiente, todo es muy bonito. Así es, y pues no podemos no más que ofrecerles nuestro amor, nuestro cariño, nuestro es. afecto, a todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares, a todas las personas que nos hacen ver Luego Nos hacen el favor de ver, de este, ver. este video así es, así y dándole, las gracias al Señor, a toda es. la honra, la gloria a Él, porque aquí estamos todavía. Así es. Y a pesar de esta onda querida que tuvimos aquí, que de la venga. estamos apenas pasando, la Sí, la estamos apenas pasando. Así es. Pero eh, estamos contentos, estamos felices, estamos ya casi ya en la Navidad. Y ya Así, es. Casi en el año nuevo. Así es la razón principal de la estación, pues es precisamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que ha venido para salvar a la humanidad de, del pecado. Entonces, gracias a Dios por ese amor que, que tuvo para con nosotros en darnos a su Hijo, para rescatarnos de, de la maldad, del pecado. Y a eso es precisamente a lo que queremos invitarles, pues, que la Navidad sin Cristo Jesús en sus corazones, pues no es Navidad, sí, se ve muy bonito todo, todo, todo, muy bonito, pero lo principal es que aceptemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Así y es. Pues, feliz, feliz Navidad para todos, para todos. Claro que sí, una muy por, por este, es. feliz Navidad. Que recuerden, no son los poquitos, no son los árboles, los arreglos. Eh, incluso ni la cena, sino el que Jesús pueda estar en su vida, en sus corazones Tener la Así paz. Que, y que pueda haber mucha paz, Así mucha es. paz en todas las toda la familias. Una armonía muy bonita entre la familia, los amistades, para todos, para todos. Eh, deseamos lo mejor y que esa paz y esa armonía dure para siempre. Si Así estamos es. en el Señor, que el Señor pues, les bendiga. Felicidades. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Feliz y Dios nos no bendiga. Y le dejamos con ese arbolito precioso que está aquí en ese parque, aquí en Plano Texas.